Nada especial como hasta, componer esfuerzo me basta, me da igual lo que sea. Yo meto presión, no basta. Haga lo que haga, vais siempre detrás. Estoy todos los demás. Cuando me peguen, no son, no hay más. Porque vivís de visitas comprar. El grupo no dura un face to face. El alplazor la lleva con delay. El tiempo invertido lo amorticé. Tuvis grita mucho, lo automaticé. Yeah. Lo automaticé. Y me dijo que cuando pienso volver, eh. A ser el que era antes, pero no lo sé Tu grupo no dura un face to face El alplazo la leva con delay El tiempo invertido lo amorticé Tu bis grita mucho lo automaticé yeah. La automaticé Y me dijo que cuando pienso volverte. Eh. A ser el que era antes, pero no lo sé lleva al piquete más vasto Y menos las bambas, el resto del rastro, fuck Estamos arriba como Armstrong Y a la baby le gusta como gastó la plata Cómo meto la pata, cómo me queda el chándal y cómo me queda el traje y corbata. Cuando lo llevo con la camisa franela y con la Ches Wagner, porque sé que es lo que me espera ahí fuera no es para todo, no es para cualquiera, baby. Así que si vuelves para decirme que te vas a ir, esto que estoy construyendo no es pa' ti. Ya aunque intente joderme, no es factible, no es factible. Voy a labrar en un futuro antes de morirme en tres minutos Y tres segundos Poniendo la barra, la coma, el punto Ando de comer a esos putos porque ¿Por qué? ¿Por qué? Tu grupo no dura un face to face El alplazor la mova con mi ley El tiempo invertido lo amorticé Tu bis grita mucho, lo automaticé Lo automaticé, yeah. la automaticé Y me dijo que cuando pienso volver a ser el que era antes, pero no lo sé Turbo no dura un face to face El alplazor la va con delay El tiempo invertido lo amorticé Tú grita mucho, lo automaticé yeah. Lo automaticé Y me dijo que cuando pienso volver eh, A ser el que era antes, pero no lo sé